Primera de Pedro 2:9 dice el versículo 9, Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué cosa más? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, ¿con qué propósito? Para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas, los valores, la vida de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué cosa? a su luz admirable ustedes son el pueblo de Dios ustedes son los hijos de Dios ustedes son los herederos de Dios ustedes son los habitantes del cielo ustedes son los que tienen su nombre en el libro de la vida y existen con un solo propósito, que muestren a la gente la imagen de Dios, que muestren a la gente la gloria de Dios, que enseñen a la gente el carácter de Dios que muestren a los demás las bellezas de los perfiles del carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pastor ¿cuál es el punto? el punto es queridos y queridas que este mundo como Sodoma y Gomorra está sentenciado muy pronto a recibir los juicios terribles Dios anda buscando intercesores Dios anda buscando personas en las cuales derramar todo su espíritu para cambiarlos y transformarlos y a través de ellos dar a conocer su verdad a muchos que se pierden y que ellos también alcancen salvación y vida eterna. El mundo es incrédulo. ¿Por qué el mundo es incrédulo? Porque no conoce a Dios. ¿Quiénes son los llamados a dar a conocer a Dios? Nosotros. Cuando usted le da lugar al Señor Jesús en su vida, cuando en su corazón reina el Espíritu de Dios... Cuando su vida ha sido cambiada y transformada por el Señor, el Espíritu toma su vida como un instrumento de poder para cambiar la vida de los demás. La incredulidad de la gente será desarraigada solamente cuando el poder del Espíritu toque tu corazón y cambie tu vida. Cuando la persona, por más mala que sea, la persona por más baja que sea, la persona por más perdida que esté, las personas por más en la oscuridad que vivan. Cuando se encuentran contigo que vives en la luz, cuando se exponen a ti que estás lleno del Espíritu, hay un rayo de esperanza para ellos que se traduce en una vida que es cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta queridos, ¿qué pasará en Santa Fe cuando todos ustedes decidan vivir para la gloria de Dios?